recibimos de, aquí en el Consejo a grandes profesores, grandes artistas que fueron ¿no? nominados a, a pintar, eh, convocados a pintar el mural más grande del mundo, orgullosa como Jujeña, el, el reconocimiento y que lo hayan convocado, este, la verdad, eh, agradecidas el Consejo Deliberante a todos los profesores que, que, que fueron a marcar las huellas de eh, Sí, ya, ya asumió el compromiso el presidente del Consejo Deliberante, el doctor Lisandro Aguiar, que vamos a hacer un encuentro a nivel internacional de muralistas. Nosotros estamos muy agradecidos por, esta, por este reconocimiento, que la gente de acá del Consejo Deliberante tenga este detalle, gracias a María Eugenia, que ella es la que también estuvo este, en todo esto, y bueno, muy felices porque también este, nos dijeron de que el año que viene vamos a, vamos a hacer un, un encuentro internacional de muralistas acá en San Salvador de Jujuy, y bueno, que se, gest, que se esté gestando esto realmente eh, es muy importante para nosotros, ya que el mural... Eh, tiene una impronta este, social, una impronta educativa, pedagógica y bueno, este, realmente muy contentos agradecida con, aquí con todos mis amigos, compañeros quienes han estado en el encuentro de, de que se realizó en Misiones por el mural más grande del mundo Alejandro Condorí, eh, Quispe, Pablo... Eh, este, Elba Pacheco, Mavi Flores y Hugo Lamas.